La música utilizada en esta meditación fue proporcionada por el canal Espiritual Live, un canal dedicado a la música para meditar, relajarse y mucho más. Te dejaré el link en la descripción. Hola. Bienvenido a este viaje fuera del cuerpo. Un viaje imaginativo. Un espectáculo visual que te llevará a través de entornos fascinantes. Esta meditación estimula el sueño lúcido y el viaje astral. Disminuye el estrés y produce una gran relajación para dormir bien. Si tienes pesadillas, estas cesarán y comenzarás a soñar cosas increíbles.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 pecho y torso, suéltate, hombros, brazos, Dedos de las manos Relájate Cuello Barbilla Labios Nariz. Ojos. Cejas. Tu frente.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 como si fuera una enorme máquina y ahora solo se detuvo. Está en reposo total. Siente como si comenzaras a flotar. Tu cuerpo se siente bien. Más y más ligero. en cada respiración estás más ligero eres como el aire muy ligero Ahora te encuentras flotando en tu habitación, tu cuerpo está dormido en la cama, pero tu conciencia se encuentra despierta y en un cuerpo idéntico al tuyo, pero mucho más ligero, sutil. Un cuerpo energético. Elévate. Comienza a subir más y más. Deja tu casa atrás. Sube. Sube. Sube más. Observa el azul del cielo. Sigue subiendo. Siéntete libre. No hay miedo alguno. Sube más y más. Observa cómo el azul del cielo comienza a desaparecer. Negro. el paisaje comienza a cambiar ahora lleno de estrellas te encuentras en el espacio te encuentras bien Observa el paisaje detenidamente, las estrellas, la tierra se ve espectacular desde ese punto, hermosa, con un azul asombroso, lleno de vida. A un lado puedes observar la luna, se ve muy grande, enorme y llena de detalles, tú estás tranquilo, admirando la grandeza del entorno. tanto que explorar el infinito mismo que te aguarda más allá del espacio más allá de la frontera del sistema solar Surge dentro de ti un deseo intenso de conocer más allá del cosmos. Sientes una energía que se mueve en el centro de tu pecho, como un universo dentro. Esta energía te sumerge en un túnel de luz que va cada vez más rápido. Comienzas a viajar a una velocidad increíble. Te sientes fuerte. Seguro. Sabes que estás a salvo y que no hay peligro alguno. No puedes perderte. Siempre estás conectado a tu cuerpo. De pronto, todo está en silencio Total. Hay un nuevo paisaje frente a ti, el paisaje más hermoso que jamás hayas visto. Una nebulosa. Los colores son tan intensos. Tiene colores rosas tan perfectos. Alrededor estrellas chispeantes que llenan de vida el lugar. Cada estrella o planeta... Sabes de alguna forma que están llenos de vida. El espacio se ve azul. A lo lejos puedes observar unas pequeñas galaxias. La paz y el silencio son totales en ese lugar. Puedes sentir una sutil energía alrededor de ti, una frecuencia de amor. Esta energía te envuelve en una paz indescriptible, una paz que no había sentido antes. Todo se mueve en armonía en ese lugar. siente este entorno un momento Ahora sientes de nuevo este movimiento interno. Te preparas para viajar a otro sitio en el espacio. Comienza a sumergirte en este túnel de luz que te envuelve por completo. Estás en otro lugar. Puedes observar dos pequeños planetas en este vasto espacio, que esta vez tiene un color violeta realmente bello. Una gran nebulosa envuelve todo el entorno, creando un paisaje bellísimo. Estos planetas están habitados. Acércate a uno de ellos para que lo observes. Acércate más. Más. Hay vida. vida más allá del cosmos, y ellos están conectados al todo, al igual que tú. A lo lejos puedes ver un sol, alumbra y da energía a los planetas. Este sol es de color azul. Gracias a él se tiñe de color todo el lugar. En este planeta vive una raza de color púrpura. Tiene un aspecto similar al nuestro. Con una belleza peculiar en ellos, su piel cambia de color con los rayos del sol entre azul y violeta. Te asombras, te sientes lleno de emoción por conocer este maravilloso lugar como un niño. Ahora, en este momento, sientes la vida misma, envuelve todo, tu cuerpo, tu alma, tu corazón. Siente toda esta alegría un momento. Es tiempo de regresar. En la parte de tu espalda sientes un ligero tirón. Es el llamado a regresar a tu cuerpo físico. Respira. Cierra tus ojos y da... Gracias. Gracias. Déjate llevar por este tirón que te llevará de vuelta a tu cuerpo físico. Te encuentras recostado en tu cama. Puedes sentirlo. Hay una vibración por todo tu cuerpo. La experiencia ha terminado. Sientes todo al mismo tiempo. Tómate un momento para reflexionar acerca de lo vivido. Quizá esta noche tengas un viaje astral. Gracias por estar aquí. Nos vemos pronto.